Hola qué tal colegas de YouTube. El día de hoy les traigo una recomendación diferente a juegos móviles. Les hablo de Freak, una aplicación que permite ganar algo de dinero a través de noticias y con un mínimo de retiro bajo a Paypal. Simplemente seleccionan una y se desplazan hacia el final, y los recibirán puntos los cuales pueden ser cambiados por dinero. Siendo el mínimo de retiro de 0,02 dólares. Puedes obtener puntos al ver las noticias, así como por entrar diariamente a la aplicación. También cada hora recibirás puntos por ver un anuncio. Espero les sea de mucha utilidad. Y si ya han tenido la oportunidad de usarla, dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.